Comencemos entonces con el ejercicio número 7 que es el último de la saga de ejercicios. Nos pide que partamos de, del código que, que dejamos en el ejercicio 6 y que agreguemos a nuestro tipo de dato producto un nuevo campo que se va a llamar ID. El propósito de ese campo es ser un identificador unívoco. ¿Sí? de cada uno de los elementos. A pesar de que existan dos elementos que tengan cargados los mismos datos, a través del ID los vamos a poder identificar. O sea, una suerte de, de documento sería el ID. La otra particularidad que tiene ese tipo de datos es que es un dato que no vamos a, a permitir que el usuario sea el que interactúe con él, sino que va a ser interno a nuestra aplicación. Nuestra aplicación se va a encargar de Inicializar ese campo ID al primer elemento le voy a otorgar el 0 y sucesivamente en la medida que vaya dando de altas nuevos elementos en el array va a ir incrementando ese ID. Lo que se busca con esto es que cada uno de los elementos que nosotros cargamos en el array tenga un ID único e irrepetible. Así que el primer paso es ir a la entidad que creamos e incorporar un campo ID. Y cuando les digo de gestionarlo en el main, esto lo que quiere decir es que yo así como creo una una array de, del tipo producto, bueno, voy a tener que crear un lugar para ir llevando la cuenta de cómo voy otorgando esos ID. Así que vamos a hacer acá un ID Productos. ¿sí? Que lo vamos a inicializar en cero y cada vez que demos de alta un producto vamos a tener la obligación de incrementar ese ID. Entonces ese dato nuevo vamos a tener que tomar alguna decisión porque fíjense que nuestra forma de trabajar hasta este momento era a través de esta función que no recibía como parámetro el ID. O sea que vamos a tener que hacérselo llegar para que sea esta función la que se encargue de cargarlo en el elemento que acaba de construir y aparte en el caso de que haya logrado obtener los datos que le pedía el usuario incrementar este id y así se va a ir llevando se, se va a ir llevando la cuenta y nos vamos a asegurar de que se le otorgue uno distinto a cada uno de los elementos entonces vamos a empezar por pasarle a esta función el id y ahora vamos a ver qué hacemos de, del lado de adentro de la función vamos a ver qué hacíamos por ejemplo en el imprimir nosotros ya ahora podríamos incorporar ese dato, ¿sí? O sea, podríamos empezar imprimiendo aquí el ID. ID y después seguimos con la impresión que, que venía. Así que vamos a poner acá por ciento de y vamos a imprimir un P. Ahí, P producto. Acuérdense o que acá en este que imprimía un elemento, yo lo estoy reformando para que ya quede bien, no porque sea necesario. Nosotros ahora estamos usando el imprimir array. Pero este que imprimía un elemento recibía el valor por referencia, por lo tanto tenía que utilizar como lo que tienes un puntero a un array, un puntero a un producto. Eh, ...sí o sí está obligado a utilizar el operador flecha... ...que no es ni más ni menos que el menos con el mayor. ¿sí? Y ahí me va a desplegar qué opciones tiene. Todavía el ID no lo tiene porque yo no compilé... ...pero como sé que está, no pasa nada, va a estar. Así que ahí ya lo estaría ya lo estaría imprimiendo. Vamos a guardar esto, vamos a compilar. Así ya a partir de ahora se conoce el ID. Bueno, obviamente me está diciendo que son muchos argumentos... ...para la, la función que hace el alta... Vamos a incorporar primero lo del ID también aquí en la impresión esta que hacíamos. Vamos a poner ID dos puntos por ciento D y lo mismo en arrayProductos punto vamos a comenzar a imprimir el ID ID y ahora por último la que la función que hace esta, este update va a tener que recibir el ID como un puntero, sí. Vamos a poner ahí id y lo que vamos a hacer es, en el caso de que todo esté bien, vamos a, en ese elemento que es el que estamos incorporando, vamos a ponerle el id que nos pasan, ¿sí? Y una vez que lo asignamos a ese elemento que es el nuevo, lo vamos a incrementar. Así la próxima vez ya viene incrementado en uno. Y de esta manera nos aseguramos de que ese id sea irrepetible, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo, cómo nos quedó funcionando esto. Vamos, nos está faltando modificar la firma. Porque ahora la que hace el update no solamente recibe el donde, sino también recibe el ID como puntero. Le damos guardar. Y bueno, como es la primera vez que voy a compilar este proyecto, acuérdense botón derecho. Compilamos. Ajá, tiene razón, lo recibimos para poder incrementarlo, lo recibimos como puntero, así que me faltó el operador de indirección. Guardamos, compilamos de nuevo, nos quedó un warning, eh, y me dice que la expresión resulta unused. Bueno, vamos a escribirla de otra manera, pero es lo mismo. Vamos a escribirla de esta manera. Ahí, a ver si le gusta más. Guardamos, compilamos. Bien, misión no tengo nada para hacer. Vamos a hacer el clean. Ok, y vamos a compilar. Bien, ahora vamos a correr este proyecto. Ahora sí. Corremos el proyecto 7, me dice que el array está ok, que carguemos un producto, o sea, de entrada voy a tratar de imprimir, no hay nada para imprimir. Voy a cargar un producto, seguimos con nuestra TV, le ponemos TV de 32, de precio, le ponemos 10.000, vamos a cargar otro producto, le vamos a poner plancha plancha a, y como precio le ponemos 1000 bien ahí tenemos dos productos cargados vamos a imprimirlo y bueno, podemos ver cómo en el primer producto nos dio el ID 0, en el otro producto el ID 1. ¿sí? Entonces el ID hace que estas dos líneas, por más que hubiese cargado yo exactamente lo mismo, a efectos de mi aplicación son distintas. ¿sí? Yo las puedo diferenciar. Entonces más adelante vamos a ver que nosotros podríamos hacer cosas basándonos en estos ID. Así que con esto estaríamos concluyendo... El ejercicio número 7.